Wow, a todos bienvenidos a mi canal. Soy Le Pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué nos depara el la partida de hoy. Pues como siempre vamos a hablar con la chica de la fortuna, a ver qué nos dice. Con un play coin. Mm. Wait, I'm getting something. Ganamos los... O sea, incrementamos los Crystal Points en dos niveles Pues nada Vamos a por la siguiente misión Recuerdo que la última era Siva Así que ahora nos toca Thunder Sage, Que es Ramu Ganamos 400 kills Un... No, eh, tenemos que pagar 400 kills Y ganamos 1200 kills más un Crystal Shard Ok, normalito, sin apretar nada de esto Ok Pues nada, vamos a por la misión Vamos primero al barquito A ver, hacia dónde tengo que ir Pero primero vamos a elegir qué monstruos nos llevamos Tenemos a la lizard Es decir, a, a, la, a la lagartija a la, a la ranita mágica Y al goblin ward ¿Vale? Siempre me llevo los mismos, no hace falta cambiarlos No, venga Pues vamos a embarcar Uy, es en esa isla de para allá arriba para el fondo Entonces lo mejor es llegar hasta aquí, hasta el Devis Heist ha Heist, o como se diga Y después de ahí tendremos que ir hacia la islita vale. Yo, como siempre digo, vamos a empezar con la misión y vamos a ir para allá como siempre digo, como siempre digo, esto es algo más bien eh, intuitivo porque no, si se dan cuenta, no estoy yendo ni con el mejor equipo ni nada. Entonces, simplemente mm, vamos a, a intentar ganar con lo que yo tengo y después ya tú te creas tus propia estrategias. Bueno, si se dan cuenta, no estoy tampoco utilizando tampoco mucho las magias ni nada Que podría, pero no lo estoy haciendo vamos por aquí Tú, venga Un fantasmita Toma Eh Muy bien Muy bien A ver, aquí se puede coger algo No Bueno, tengo que ir para allí Vamos a coger este esqueleto también nos lo cargamos. ¡Uf! ¡Un cáptilo! ¡No te vayas capullo! Va, va. ¡Uy! ¡Qué bien! Podemos coger el esqueleto. Vamos a por el cáptilo. Por supuesto que esto hay que cargarnoslo rápido. Oh, bueno, vamos por aquí. un poco por aquí, pero vamos a cargarnos primero este esqueleto. Están aquí, mi niño? Toma. <risa> Dios mío Lo que acabo de De aquí no se puede coger nada Ni. Pues nada, vamos para aquí A la isla del rayo Digámoslo así, porque yo no sé cómo se llama Pero... Del Anthony Boltway Del Anthony Boltway Bueno, aquí donde está Ramu Vamos a... Primero coger... Y cargarnos al... Uh, al flan... Al este Un flan I, Que enrevesado el mapa Vale, se supone que tengo que ir para arriba Pero vamos a ver qué hay aquí Hay algo para coger No hay nada para coger Ojo, coger es Agarrar, tomar del suelo <risa> Por si acaso bueno, puedo ir para arriba y puedo ir para allá Vamos a ir para allá bien. Mira, aquí podemos coger cositas Vamos a cargarnos a, lo, a, a los lagartijos Este también lo, me lo caro. Ven aquí, toma, toma, toma Me pongo esto ¡Qué bien! A ver, puedo ir por aquí Hola Flan, ven aquí, anda, ven mi amor, que te voy a dar, eh... vamos a ver qué te puedo dar, eh, te voy a dar con el machete, <risa> bueno, ahí hay algo que se puede coger Eh. Para Goblin Ven para aquí, anda Vamos, síganme todos Síganme, hey Para que no hay nada, estoy más perdido que Wally -E. Sí, estoy más perdido que Wally -E. ¿Qué he hecho? ¿Dónde estoy? No se puede cogenar Aquí, mi padre. Se escuchará de fondo, seguro. Venga, ahora sí, vamos para arriba. Hay otro flan. ¿De aquí, hijo mío. Ay. Así mi sequito viene y te da un poquito al pelo. Muy bien. Ya puedo coger un flan a maliz. De la bola para <risas> en fin nada por aquí no se puede ir así que vamos por aquí 30 minutitos me da tiempo Venga. vamos a ver cuál es el segundo escenario hay ojos voladores para Plan. Yo le pego el golpe de gracia y ellos que se escanean. Yo he tienes que tu cosa. Vale, un... muy bien. Toma, o otro paflán. Otro paflán. Vamos a ir por aquí a ver qué puedo encontrar en esta zona. Nada. Vergüenza solo me pongo contra vergüenza por aquí nada vamos por aquí hay un ojo y hay un flan porque se me mueve la cámara tengo más energía ojo no no ira por el ojo ir a por el flan es peor ¿Qué es vaina? anavaliz y también cogemos un blue liquid y ya está pues nada volvemos a la zona del medio corre corre corre corre corre ya vamos a cargarnos al ojo este hola ojo unos o menos vamos por aquí vamos a por el flan ven flan ven oh. <risa> bien, un flan menos vamos a por el ojo este ven mi taca, taca, taca tiki tiki tiki taca taca taca mejor que no me escuches la canción de Luis que la sabe salchipapa nada más que coger por aquí pillar vamos a decir pillar porque siempre habrá alguien que lo tome por cómo lo quiera tomar y nada vamos a coger pillar tomar este pasillito hacia el siguiente mapa Por lo general siempre son ma tres mapas antes del Jin O antes del, del... del... de este... de... De la invocación este, no de la ¡Ay! se están busteando ahí, se están poniendo más Y aquí dándole... dándole leña al mono Mira, vamos a coger esto Ya que vamos, vamos por aquí Hola lagartija Esta lagartija es más grande que la mía Tiene que Bueno, vamos por aquí a ver si hay algo Nada que tomar, sí, aquí Tú ranita, ven para acá Anda Vení Vení Ay Dios. Ay Dios. <risa> Vengan para acá, anda. Ah, no, tú eres de los míos. Ya <risa> me volví loco ahí. A ver, rana. Ven pa' acá. Hija mía. Tengo el goblin en un lado. La lagartija en otra y la rana no otra ay dios mío a ver rana ven para aquí vamos para acá vamos vamos raneta nada, que no quieren venir bueno, me voy yo solo a ver, ¿cómo es el mapa este por aquí bajo hay algo aquí bajo hay algo no hay nada no hay nada Ahora la runa se me bajo. Es que es más, es más independiente de la muchacha. Toma. Ah, ¿te caíste? Toma. Bueno, te dejo ahí con, con mi amiga. Sí, toma, troleada. Mira, ahí hay dos, hay dos ojos. Vamos a hasta, ahí, hasta los ojos. Vamos a echarle una ojeada. A ver, ¿cómo se llega hasta los ojos? Los ojos. Los ojos, mi hija. Vamos por aquí. Ven, ranita, ven. Mira los ojos ahí, los ojos. Ojo por los ojos. Uy. Ya está, ya lo no pondría los loco. Por aquí no sé a dónde Amigo hmm. Podría haber tomado este atajo primero Pero bueno Al menos vimos todo el mapeado. Venga, vámonos ya De todo esto Contra Ramuya Ramuya no Ramu ya Venga Y mi madre ahí de fondo alegando Es que ¡Ahí está! ¡Ahí está! del Anthony Blues En el área 4 está Ramu. ¡Wow! Aquí es un... Es un león Definitivamente Los ídolos aquí, las invocaciones No son lo que eran antes ¿Y dónde está Ramón? ¿Dónde está? ¡Me está apuntando! ¡Me está dando miedo! ¡Mira! ¡Ah, qué Vamos a. Uy, Vamos a cargarnos todos los cristales amarillos. Por si acaso los cristales amarillos den poner a, a Ramón. El mismo que los carga. Si ¿Sí, sí, sí, sí, sí. lo veo Cuidado, cuidado. Uy. Venga, vamos a por Ramón. Por Ramón es el eslabón, la el eslabón, el eslabón, con el con el eslabón, La verdad que no sé si es que esto lo está más fuerte, yo que no sé, si me, me voy cargando todas toda las posibilidades. Mientras mi equipo está ahí dándole papel. Pero quiero que lo carga. Pues sí. Muy bien, mi equipo es la leche. Muy bien. Pues bueno, ya vieron dónde es. Ahora solo es cuestión de buscar la estrategia que necesiten para cargarse a Ramu, aunque okay, lo he cargado, y vienen para aquí. Pues nada, yo lo debo ir dejando por aquí, espero que les haya servido y vamos a ver lo que hemos ganado. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.